Haz todo conmigo. Cocina conmigo. Viaja conmigo. Crea conmigo. Estudia conmigo. Todo conmigo. BioCook Sopa de alga marina. Prepara bio Alga marina. Normalmente se venden así, seca. Vamos a ponerla en el agua y dejamos por más que media hora. Así se cambia muy blanda. Esa cantidad es para cuatro personas y para llenar este bol. Vea. ¡Tada! Ya tenemos alga marina lista. Prepara carne de res y ajo también. Echa un poco de aceite de sésamo en la olla. Y pon carne de res. Cocina un poco y vamos a poner el ajo y ya vamos a poner la alga marina cocinamos por un rato echa un poco más de aceite de sesamo y ya vamos a echar el agua más o menos un litro Después de hervir la sopa por 20 minutos, echa un poco de salsa de soya o sal por el sabor. Calenta la sopa más que media hora. Ojo, más tiempo, más sabrosa. Recuerda este color de la sopa. Ya, arroz, pap, sopa de la alga marina, biokkuk con Kimchi. Y ya. ¿Cómo te fue? Nos vemos en el siguiente video. Te espero. No olvides suscribirte. Sígueme. Haz todo conmigo.